Bueno, que le den lo que le corresponde, porque no, podemos un delincuente. Allá, matado, allá mató a una niña de 17 años por un celular. Después mató a otro comerciante por allá y no tenía ni, ni, ni cuatro meses de soltarlo. Y, y, y, y entonces ve, ve, ve cómo viene. Porque eso es una banda. No, yo no sé, yo no veía a nadie disparando, yo no puedo culpar a él. No entiende, ni a él ni a nadie. Porque yo no veía a nadie disparando ni nada.